¿Qué onda, amigos? Acá estamos nuevamente con un nuevo piteo, o sea, bienvenidos. Y sí, como vieron en la miniatura, y en el título, voy a hacer una casa full, full bajo tierra. Y qué mejor lugar que este, miren, justo en la jungla viene haciéndonos. Bueno, creo que este es el lugar perfecto para hacer la casa. Que ya un montón pues. Ahora viene lo divertido y lo difícil a la vez.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 totalmente la casa así que bueno le vamos a dar para amular todo no bueno bueno acá está la casa no sé si tengo gente dentro le voy a dar idea pero bueno bueno a ver dónde hago lo que viene haciendo la cocina lo voy a hacer. Ahí me gusta más. Eh, ponemos un, este lo vamos a poner acá. bueno, me gusta. Ahí sí, me gusta, me agrada. Eh, acá vamos a poner lo que me viene siendo. Acá puedo poner algunas otras cosas. Como por ejemplo, a ver qué puedo poner acá. Bueno, voy a poner algo de esto. mmm, que bomba, qué más, ¿Qué más a ver el tema de las cosas, esto, ¿esto que es hay cosas que yo todavía no tengo ni pinche idea de qué son, pero están ahí a ver, por fin terminé, así que así me quedó y está sencillo, sencillo, muy sencillo pero muy bonito la verdad a pesar que está bajo tierra, en el de dos pisos la casa bajo tierra no así que así me quedó lo que viene siendo eh, lo que viene siendo la pieza de abajo, así está muy la pieza de abajo y vamos muy para arriba que viene siendo la cocina. Y esta es la cocina, esta está más iluminada, obviamente, porque está justamente afuera. Así que así es la cocina, esta para cocinar la cocina que está muy llena muy básico, yo viviría acá, literalmente. Y bueno, la entrada, Vamos haciendo esta. Que es que me quedo así. Porque no sabía cómo hacerle la entrada. Solamente podemos caminar por arriba y no se rompe. Soy oh, buenísimo. Bien. Yeah. Así que bueno, gente, vamos para arriba. Y me gusta Así me quedo, pues. Y bueno, gente. Esto... Fue el video, esto ha sido todo por hoy, eh, espero que les haya gustado, eh, denle like, comenten, compartan, y bueno gente, nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. Pablo.